Muy buenas noches a todos. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. A ver si puede Pedro conectarse desde ser jesuita para realizar este directo. Parece que estamos teniendo problemas técnicos, pero lo vamos a solucionar seguramente y si no, pues a ver qué hacemos. Buenas noches a todos de nuevo. Perdonad el, el retraso y perdonad los fallos técnicos, no sabemos qué está pasando. A ver si Pedro se conecta, como decíamos antes, para hablar sobre los jesuitas en las epidemias entre la incertidumbre y la dificultad. Estáis otra vez entrando poco a poco todos los que estabais anteriormente. A ver si es posible que, que podamos iniciar este directo. Voy a enviarle yo la invitación a ver si así es posible que entre. Tenemos por ahí también a Nacho Narváez, pero Pedro no aparece, a ver si es posible que entre... que estamos esperando a ser jesuitas, dice aquí la, la aplicación. Hombre, Pedro, buenas noches, por fin te tenemos por aquí. Antonio, ¿qué tal? Buenas, Antonio, noches. ¿qué tal? buenas noches. Ha habido unos fallos técnicos, pero por fin lo hemos nada, conseguido. Nada. Dice aquí Nacho Narváez, que un abrazo a los jesuitas españoles en Bruselas. Nacho, que no estoy en Bruselas, estoy en Lobaina. Sí, que no se entera, no se entera. de nada. Bueno, Pedro, pues buenas noches. Ya empezamos este directo en el que te vamos a tener a ti hablando sobre ese artículo que has escrito en la, en la revista Manresa sobre los jesuitas en las epidemias entre la incertidumbre y la dificultad. Pero primero, Pedro, yo te pediría te que te presentaras brevemente, pues te presentaras a esta gente que nos está viendo y contaras un poco también cuál es tu misión en, este, en estos instantes. Bueno, yo soy Pedro Rodríguez, sí, soy Pedro jesuita, Rodríguez, jesuita desde, 2011. desde 2011, y nada, y estoy, nada, en, estoy Madrid, en Madrid estudiando, en Madrid, estudiando, estudiando teología primer curso. El primer curso, la verdad que, la verdad muy, que contento, muy contento, acabo, de terminar, acabo la, de terminar la etapa de magisterio, en Perú en he estado Perú, dos años estado trabajando dos años en, un colegio, allí, en, en un colegio allí en, en Perú y también en, y en, también, en, en, en un centro, en de, un ayuda centro niños, de ayuda a trabajadores. niños. A trabajadores. Perdona Pedro, es posible que te pongas unos auriculares, Que así te, te diríamos mejor. Sí, vamos a intentarlo. Sí, vamos a intentarlo. Tiene un poco de retorno el, el directo. Sí, lo estamos solucionando. Ahora mejor. Ahora mejor. Mucho mejor. Estupendo, estupendo. Si te pareces a Pablo Iglesias con los pendientes. <risa> Igualito, Muy bien, pues Pedro nos estaba contando que, que está en Perú, que no, no está en Perú, está en Madrid, pero que ha estado en Perú, que entró en la compañía en el año 2011. Y bueno, cuéntanos un poco en qué consiste la etapa en la que estás ahora. Bueno, pues la etapa de teología, bueno, pues etapa de teología etapa básicamente de de teología, eh, consiste es, pues, es en estudiar teología. No el... te voy a contar. En <ríe> prepararnos para ¿Tele ¿Tele prepararnos de sacerdotes, de, ¿no? la los sacerdotes. La última etapa de los jesuitas en vista a la ordenación sacerdotal. Muy bien. Estás en el primer curso, ¿no? Decías. En el primer curso, sí, en el primer curso, sí. Muy bien pues... Bueno, pues ya Pedro se ha presentado. Pedro vive en una de las tres comunidades de, de formación que tenemos en, en Madrid, los jesuitas, en el barrio del Pilar. Y bueno, pues después de haberse presentado, bueno, Pedro cuéntanos primero de cuántas nacionalidades estáis viviendo en tu comunidad. Pues mira, en mi comunidad, en mi comunidad hay, hay un, un, uno de Rumanía, uno de Rumanía, hay tres italianos, hay tres italianos, hay uno de Bombay, hay uno de Bombay, hay uno de, Bombay, hay uno de República Checa, hay República Checa. Hay un malayo, hay un malayo y unos cuantos españoles, uh -huh. unos cuantos españoles. Uh -huh. Ah, y un estadounidense uh -huh. también. también. o sea que está, ahí un poco la ONU, ¿no? Sí, hay de todo, sí. hay de todo. Oye, me dice, me dice, Javi Montes por aquí por el WhatsApp que se sigue escuchando eco. ¿No tienes tú unos, eh, unos voy a ver si, Auriculares con voy a ver micrófono. Si, si ponemos auriculares con Porque micrófono. Así... Auriculares con Ah, sí, la verdad sí, que es bastante sí, molesto. Que es bastante sí, molesto. Que me lo estoy, escuchando, lo estoy y... escuchando y... Si normalmente no soy muy rápido, sí. cuando además te estás escuchando, cuando, mismo, escuchando mismo, es más lento todavía. Es Ahora Estamos aquí solucionando los problemas técnicos que han surgido. Bueno, pues como, como decía al principio, vamos a estar hablando sobre los jesuitas en las epidemias, entre la incertidumbre y la dificultad. Y si tienen ustedes alguna pregunta, pues también pueden formularla al final o entre medias. Yo voy anotando esas preguntas para que también eh, podamos también hacerle esas preguntas. A no nosotros. tengo, Antonio. No tengo hay que, de de... De que seguir así. Bueno, pues seguimos con un poco de eco que vamos a hacer. <risa> eh, gracias, Javi Montes, también por estar ahí pendiente de, de los técnicos. Bueno, Pedro, eh, decíamos que, que has escrito un artículo en la revista Manresa, de una revista de espiritualidad naciana, y leyendo tu artículo me llamaba la atención eh, la perspectiva con la que los historiadores, o al menos los que habéis estudiado historia, os acercáis a la realidad. ¿no? Eh, y entonces mi pregunta sería, ¿a ti como, como persona, como jesuita, que... ¿Qué te aporta ¿no? la, la historia y qué te aporta eh, pues, ese estudio de, de la historia en mayor profundidad? Pues mira, la historia, más, mira, o menos, la historia aporta, más o menos lo que te aporta es apertura y comprensión de la realidad. realidad. Yo no sé si, no sé si, si has escuchado alguna, vez la, alguna esta, vez la historia esta de que repente de, de hay un accidente de, de, de tráfico y... y Va pasando, va pasando, pasando, gente, pasando ¿no? gente, de repente ¿no? pasa un sacerdote y dice, está aquí, está aquí dos, personas, dos personas que se están muriendo, hay que ver cómo, muriendo, cómo, cómo que poderle como, dar la, la extrema unción De repente pasa un abogado y dice, pasa un abogado y dice pues como se anda el choque, yo creo que pues la, culpa aquí, yo creo la culpa es de, aquí, de yo creo que el juicio ganaría, Y de repente pasa un y economista de y dice, pena de coches, qué pena de coches. De alguna uh -huh. forma, cada una, forma, cada uno desde, cada su, uno, desde perspectiva, su perspectiva, desde lo que estudia, desde lo son, que todos que los estudia son todos los economistas. Cuando de repente me vean los, ve los, ve los chicos y de vez van a matar. Pero a matar, es, así, ¿no? es, así, ¿no? es así, ¿no? Que uno que ve que uno la realidad desde la, de la, de la perspectiva y la perspectiva de la te la educa de la, la educación la... la... que nunca has tenido. ¿no? O sea, el que estudia historia pues tiene la perspectiva de los siglos. Y eso nos ayuda, eso nos ayuda tratarnos, tratarnos, a la realidad con mucha a apertura y a veces con el enfoque. ¿no? Sí, puede ser también ¿no? que te acercas a la realidad pues a veces como con no con escepticismo pero sí como mirándola diciendo, bueno, pues nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como nos dice pues el Eclesiastes de ¿no? bueno, pues esto que está pasando ya pasó con otras eh, coordenadas pero esto ya pasó hace 150 años esto no es más que la, la consecuencia derivada de, de, de los últimos movimientos históricos entonces bueno, también hay supongo que te situarás ante la realidad con, como con mayor tranquilidad No, no, sé, si mayor no tranquilidad, sé si con mayor tranquilidad, o sea. tranquilidad <risa> yo, claro, creo que, yo creo que, que siempre, siempre la realidad siempre es nueva no, yo no creo ¿no? en que la historia no sea que las no la se se la ¿no? cosas se repitan, ¿no? No se repitan. O sea, la realidad o sea, la es una eterna novedad, eterna novedad. Y, y eso. Y eso. con pues, congoja también. con Goja también. Pero, pero. Pero la historia. La historia. En, ese, en esa, esa novedad. Esa novedad. Pues de alguna manera. Pues te da lo que te dice. Te, no te no da lo que te dice. No como un pues una base, pues una un asentamiento de decir, bueno, pues han pasado, pues, pues, cosas, parecidas han pasado y, cosas parecidas y, y o peores o peor y hemos no, salido adelante, ¿no? O sea, no, no, creo que, no creo que de esta, no, que de esta no, no salgamos, no salgamos. Bien, oye Pedro, me dicen por aquí que puede ser que tengas abierto el Instagram en el ordenador y en el móvil a la vez. No, no. no. Bueno, pues perdonad los fallos de hoy, pero ¿Qué vamos a hacer? Pues o sea, una posibilidad es salir y de... volver a entrar. No, pero vamos a dejarlo así y ya vamos, vamos viendo. Si no nos dicen que se escucha muy mal, pues seguimos así como estamos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, bueno pues hablamos de esa perspectiva de la historia, ¿no? Y, y leyendo tu artículo también me llama llamado mucha la atención que hablas de, la, de las epidemias como bisagra de la historia. ¿Qué te refieres cuando dices que que las epidemias pueden ser bisagras de la historia. O sea, de alguna manera las alguna epidemias, epidemias nos ponen epidemias ante muchos retos, ¿no? de repente, ¿cómo dar clases clase de, de, manera, de virtual? manera virtual? Los colegios cerrados los colegios en algunos cerrados, países, ¿no? Y aquí en, en España, en pues España mucho, muchas mucho, instituciones, instituciones con la bimodalidad. Con la bimodalidad. Eh, los trabajos eh, a distancia ¿no? o remoto pues todo eso son retos que nos, que nos proponen las crisis entonces de alguna forma eso nos hace que la época cambia pero las epidemias, además, la también epidemia nos sitúan ante, sitúa ante un reto de, de la existencia. De existencia. O sea, yo me estoy situando sí, delante de, de, mi de, de, de mi propia existencia. Cuando yo veo la muerte, que normalmente muerte, la, la, la, la, escondemos, la, la escondemos, ahora no, ¿no? Ahora, no, ahora, ¿no? De, repente ahora de, de repente yo estoy enfrente de la muerte y enfrente de, de mi propia, y propia existencia. De y de propia eso también, de alguna manera, me hace replantear muchas cosas, Lo primero es cómo quiero vivir. Ajá. No sé si has visto, has tenido oportunidad de ver el anuncio de Campo Frío que han sacado justo hoy. Bueno, pues pone, pone ese tema, ¿no? Encima de la mesa, el tema de la muerte. Sale de Quique San Francisco vestido de. caracterizado como si fuese la muerte. Y bueno, como, como la sociedad no, no le ve, ¿no? Bueno, pues yo creo que también de eso hablas algo tú en tu artículo. Y fíjate que hoy lo saca Campo Frío en, en su anuncio de 2020, ¿no? Que siempre van ahí un poco como, como en la tecla. ¿Qué otras epidemias de la historia ha habido? Que, que podamos decir que han, que han sucedido o que han surgido en momentos en los que podemos hablar de esas bisagras? Pues ha habido muchas, la verdad. Sí. Lo que quizás la más sí. relevante sí. ha sido la, ha la, sido la peste. La, la peste. Uh -huh. Esa ha sido la que más. Esa la pues esa es la que abrió pues pues es el, el renacimiento. renacimiento. Y la verdad que ha la, la, la, ¿no? la historia, ¿no? Bueno, las, las cifras son, son muy difíciles de contabilizar. Si hoy ya es muy difícil contabilizar las muertes que ha habido por el COVID, imagínate pues, el siglo XII ¿no? o XIII, eh, marcar un, una, un número. Pero dicen que entre el 40 y el 60% de la población eh, murió. ¿no? Entonces eso eso Entonces, cambió la perspectiva cambió de mujeres, la perspectiva. Y muchos extremos. y llevó a muchos extremos. En un primer momento llevó a muchos extremos. Sí, a muchos extremos. sí no supongo que, que no surgirían no. movimientos religiosos, ¿no? Eso muchísimos muchísimo tipo de respuestas a esa situación. Estuvo, Estuvo movimientos religiosos movimientos como por ejemplo los flagelantes, flagelantes, los flagelantes que eran uh -huh. súper estrictos y de alguna, manera, de alguna manera pues que pues respondían mucho el cuerpo y, la vida. cuerpo y la vida y por otro lado y por hubo por movimientos, otro lado, movimientos, movimientos pues de, de entregarse a, de, a, todos, de, los de, de entregarse a todos los vicios posibles. Así es curioso, ¿no? Como ante, ante lo extremo, ante la posibilidad de la muerte, uno dice, o, o me vuelvo a, a una imagen de Dios, pues totalmente de, de un Dios castigador y, por lo tanto, de penitencia, o para tres días que me quedan aquí, pues vamos a darnos a todos los, los placeres del mundo, ¿no? Claro. Son, son extremos, ¿no? también los vemos hoy de una manera, de una manera, más, de una manera más relajada quizás, ¿no? pero están los que, que llevan al extremo, llevan el el extremo, extremo el pues el ver la mascarilla, las medidas, la la medidas, la medidas no, el, el no salir, el no salir el dar, el, el, el, el, hay gente que no ha salido de su habitación, no casi, habitación casi el, desde marzo desde y otra gente que le da igual, no igual sale, sale, entra, no, no sale, sé hace, no, hace manifestaciones, hace, manifestaciones lo que sea, el, no se para no? ante nada. Sí, nada, nada. Si a mí me ha llamado mucho la atención, quizá bueno, quizá no, porque soy de Sevilla, ese dato que das de la, de la gran peste de Sevilla del año 1649, ¿no? Eh, que yo creo que incluso ha, ha dado lugar a una serie de televisión, ¿no? Y, y, y de, de qué cifras estamos hablando, en la gran peste del siglo XVII en Sevilla. Pues ahí, pues o, sea, no, pues, o sea, pasa igual, ¿no? O sea, no hay una certeza de, de, de qué cifra de qué yo puedo dar eh, de muerte, ¿no? De Pero, muerte, por ejemplo, no, nuestra casa profesa, casa profesa, pues se quedó, se quedó con muy pocas personas, de todos de los que había, De ¿no? todos los que había. Un cuadro. Que un cuadro. Uh -huh. De alguna forma... De alguna forma, de alguna forma eh, eh, eh, eh, la la peste de Sevilla cambió la ciudad, porque la hizo reorganizarse de otra manera y, y, y entender la, la vida de, de otra forma. ¿Por qué? Porque... Normalmente, y normalmente bueno, antes, de antes de una crisis de este, este tipo, tipo, la gente suele vivir muy afinada o, o muy cercana y tal, como pasaba, como pasaba en Sevilla. A partir de ese momento, la ciudad se amplía. Ajá. O sea, que eso es lo que, lo que provoca muchas veces que, que esas aglomeraciones se, se rompan, ¿no? Bueno, ese fenómeno lo, lo, lo hemos visto también durante el confinamiento de, del mes de marzo, que empezó en el mes de marzo pero que no llevó hasta el mes de mayo que, que hubo gente ¿no? que aprovechando los medios tecnológicos volvió a, al campo y volvió a los pueblos porque decían, bueno, ya que tengo que estar en casa por lo menos en lugares donde, donde pueda estar tranquilamente. ¿no? Quizás ese es un cambio que también nos traiga la, la, la pandemia. ¿no? Es decir, bueno, pues que ese desarrollo tecnológico puede que esa España vaciada pues, pueda recuperarse de alguna manera. ¿no? Sí, es posible. No sé cuánto sí, durará sí, no eh, de de... la segunda, la la la segunda, la residencia, la segunda pero... residencia, pero <ríe> es posible o sea, que, es posible. Y que y... La, la, la gente también la empiece a apreciar ¿no? de otra manera de la ciudad. Sí, me decía... Hoy leía un tuit de una persona que decía que una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, a los que no somos o no vivimos en en Madrid, eh, es que muchos de los actos y eventos que se organizan en Madrid, a los que no tiene acceso el resto de la población española, pues ahora, gracias a las plataformas de streaming y a las, y a las retransmisiones, pues la gente puede estar en contacto con, pues, con grandes pensadores o grandes eventos que, viviendo en provincias, pues uno no podía, no podía acceder. Quizá también esa uh -huh. es otra de las bisagras de las que esta pandemia pues nos sí. puede hablar, ¿no? Sí la cultura y algunas experiencias se hacen accesibles a muchos. Eso lo acabábamos de hablar nosotros en una reunión de pastoral que acabamos de terminar, en donde hablábamos de eso, de que de repente hay muchos chicos de lugares en donde no se pueden desplazar ¿no? por recursos económicos o por distancia, y que de repente pueden estar presentes en actividades de pastoral que antes no podían. Sí, sí, es también otra de las grandes de las grandes cosas. ¿Tú te atreverías, Pedro, a aventurar de qué se va a deshacer? Porque porque tú dices ahí, ¿no? Que, que las grandes epidemias hacen que, que una determinada sociedad se deshaga de algo y, y adopte pues eh, nuevas visiones o que profundice. ¿Tú podrías aventurarte a decir eh, de qué se va a desprender esta sociedad y en qué vamos a profundizar? Mira, ahora mismo están diciendo aquí, no, ¿no? Están diciendo, está nombrando aquí, las nuevas tecnologías. De las nuevas tecnologías. Eh, eh, pues, de alguna manera hay dos extremos, extremos y y la, la virtualidad y lo físico. Uh -huh. O sea, no, o sea, no, no sé cómo no vamos sano, a salir, ¿no? Los ¿no? eh, lo que nos dedicamos a la historia, es un poco de lo futurible. Pero desde luego lo que se está viendo hasta ahora es un extremo en la virtualidad, muchas cosas que se están haciendo por ese medio y que a lo mejor sigue permaneciendo un anhelo de lo físico y un aprecio más de lo físico, ¿no? De decir, ¿no? oye, y, oye eh, yo, voy a eh, yo voy a escoger con, a escoger quién, quién, estar, con ¿no? quién quiero estar, ¿no? Con quién quiero, ¿Con quién eh, quiero comer, con quién quiero cenar, antes de repente eh, uno de repente pues, se, movía más, pues, por, se movía más por, mira, pues ya está, ¿no? Mira, vamos a cenar, está, ¿no? cenar esta ¿no? tarde sí, no sé qué, y le dice a no sé quién que no y a otro que sí. Ahora no, ahora se escoge mucho la relación. Ya, o sea que que un poco más, eh, pues esas relaciones a lo loco, nos vamos, vamos a deshacer un poco de ellas. Sí, no, no sé si deshacer, sí, pero por lo menos el tener presente, el, el, el, el que, presente que, que, que ahora mismo la gente tiene presente que que que quien tiene quien quiere quiere con quién quiere estar y por quién se arriesga. Ajá. Y después y antes tiene antes mucho no. Más después tienen... Y antes no tanto, yo, y yo y antes creo. Y después el corto plazo, es el corto plazo. ¿En qué sentido? O sea, yo ahora no pienso una actividad, no, para... Una actividad para dentro de dos meses. Dentro de meses? Y, de verdad, la, sí, es que mañana, sí, sí. la para mañana. Es verdad que el año pasado a estas alturas ya estamos pensando, ¿no? Que íbamos a hacer Semana Santa, ¿no? Y este año, bueno, si llegamos a la vida medianamente bien y dignamente, pues ya nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Claro. Sí, pero yo, yo creo que eso, cuando se, se quite el tapón este, volveremos otra vez a esas agendas llenas. y y otra vez un poco a lo de antes. ¿no? Quizás, bueno, estaremos vacunados, ¿no? no solo vacunados contra el coronavirus, sino vacunados también contra la vida de antes, de, de, del, del estrés y de lo, lo que llevábamos. Sí. sí, después hay algo importante, sí, sí, el también, el importante que también, que es el, el valor que le hemos dado a, la, le hemos dado a, la, a las personas mayores. ¿no? personas mayores uh -huh. O sea de alguna forma eh, están, muriendo muchos, están muriendo muchos, y son muchos, muertes, que, muertes que, que no se están teniendo tanto en cuenta, quizás. quizás y eso es y eso es importante como sí, sociedad, sociedad, ¿no? como sociedad ¿no? y, co y como nosotros nos cómo nos, nos vamos, nos vamos situar nos a situar ante ante nos estamos situando ante ante la vejez y cómo nos, nos vamos, y vamos a situar ante nuestra propia vejez. Sí parece que ha tenido que venir una situación en la que las personas mayores pues han fallecido de manera pues repentina en, en gran número ¿no? para darnos cuenta realmente como sociedad que, que las estamos dejando de lado. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y después sí, sí, que ya, sí, eh, desde este momento, yo estoy seguro este momento, que los que hemos vivido, la pandemia, hemos vivido la pandemia, cuando lleguemos a los 65 a años prensa, y llegamos, si hipertensos llegamos hipertensos y gordos, pues, pues gordos, seguramente, pues seguramente pues <risa> en cualquier momento nos <risa> podemos <risa> ir. <risa> Ya, ya, ya, más cuidado ¿no? también con eso. Que no es como antes, ¿no? Que uno decía, bueno, yo voy a vivir hasta los 100 años, hasta los 85, una cosa así, sino que uno se replantea la vida de, de una manera más, más, más, corta, más corta. Bien, bien. Bueno, pues, eh, yo también viendo lo, lo, tu, eh, lo que tú has escrito en el artículo, no decías que también, bueno, pues la compañía de Jesús surge en este momento del... Del renacimiento y surge en un momento de cambio. Eh, quizá por ahí va la respuesta, pero ¿por qué piensas que la espiritualidad naciana es una espiritualidad eh, que, nos, que nos ayuda también a, a, a manejarnos en esos momentos de crisis, en esos momentos de, de incertidumbre? ¿Por qué? Y luego ya te preguntaré otra cosa. O sea, yo creo, que, mira, yo creo que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor no estás de acuerdo mejor, conmigo con todo, la división, que, con voy la división hacer, que voy a hacer, pero, pero, pero lo podemos discutir. Eh, la, religiosidad eh, la religiosidad nos habla de seguridad, que están bien, que están y, son bien y son necesarias, pero son seguridades, pero son seguridades. Dentro de, ese, de esa caja de madera, el sagrario de madera, o de plata, sagrario, de plata está dios está Dios. Está Jesús sacramentado, forma de pan, forma de pan. Eso es una, una seguridad ¿no? que tenemos. En cambio, la espiritualidad nos habla del misterio y de la incertidumbre. Cualquier espiritualidad. Y la ignaciana, pues en ese sentido... Eh, se cuaja en un tiempo en un tiempo pues de muchas incertidumbres y de muchas crisis de muchas crisis la vida de ignacio es una crisis vital o sea, el momento de pamplona la herida el replantearse su vida pero después si continuamos es una crisis institucional Ignacio intenta seguir a la iglesia, intenta seguir a Dios, pero no le dejan estar en Jerusalén y luego tiene problemas con la Inquisición. Y luego, si seguimos, su propia experiencia espiritual es también de crisis, porque Ignacio siempre se está preguntando cómo servir a Dios. Cómo hacer, la voluntad, cómo hacer de Dios. la voluntad de Dios. Y de alguna manera vive alguna siempre manera con vive una siempre especie, de, especie de, de, incertidumbre. de incertidumbre. Bueno, bueno él, el, cuando el, se el, plantea, el, plantea, por, por ejemplo, con el, por el, el por tema por la y el, de la pobreza en la espiritual. espiritual. Es una constante, una constante pregunta... pregunta, un, pregunta un, o sea, yo creo que por eso la espiritualidad naciana de alguna manera, de manera, nos, manera nos ayuda mucho, nos ayuda en, en, en, las mucho en, las en las crisis. Me ha parecido interesante la, la diferenciación que has hecho entre religiosidad y espiritualidad, ¿no? Porque eso está muy, muy en la, los estudios de religión contemporánea, ¿no? Es decir, esa gente que te dice yo soy espiritual pero no soy religioso, ¿no? Eh, mm. Y sin embargo, bueno, la espiritualidad naciana. Es una espiritualidad que, que, que nace de una religiosidad y que nos lleva a una religiosidad también. ¿no? Pero quizá también la aborda de una manera distinta. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues... Eh, además de, de a la muerte y de a la enfermedad, Pedro, en estos meses eh, que llevamos de, de epidemia, yo creo que quizá la, la palabra a la que nos hayamos enfrentado más es la palabra incertidumbre. Eh, ¿Qué claves de la espiritualidad... Ignaciana o qué clave nos da la espiritualidad ignaciana para manejarnos esa incertidumbre? O sea, yo creo que una clave principal es el discernimiento. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Y me imagino que la gente que nos está siguiendo lo sabe. Es una de las claves de la espiritualidad ignaciana. Fundamental, ¿no? Fundamental, y en, no, tiempo, no, de en el tiempo de incertidumbre, es, incertidumbre es, lo que, es lo que cabe, ¿no? Lo que o sea, el saber discernir el saber, espíritus, el saber, el, saber, eh, el saber por dónde me está, Dios, me está llamando en Dios, momento, Dios en cada momento, en cada, en cada lugar, en cada situación, cuando yo asumo, cuando yo asumo que no tengo seguridad, que no tengo seguridad, o sea, seguridad ni que o sea, ni que tengo la última, que palabra, la última palabra, sino que la última palabra la, la, tiene, la, última Dios, palabra la tiene Dios, pues eso es clave para, es para, para un ánimo, tiempo de crisis o de incertidumbre y ahí pues mm. podemos hablar de lo que quiera no de las reglas de las discernimiento, las discernimiento de, o de lo, de lo que sea que, que sea y dentro de dentro de ese discernimiento para mí que es muy importante pues de alguna manera alguna manera la indiferencia ¿Y qué, qué es eso de la indiferencia? Pues la indiferencia que para algunos para, piensan para, que, puede que puede ser el, el pasar, pasar de todo, no es pasar de todo, todo. es dar un paso atrás, paso ¿no? atrás ¿no? y que no te importe que no te importe, que no te importe, te importe tanto, tanto lo que, lo que, lo que hay, hay eh, tus enganches, eh, enganches, tus preferencias, enganches, preferencias, sino que lo que, es que te, realmente, te, realmente, te realmente te importe es te importe hacia donde Dios te dirige. O sea, que hay sí obtener como esa indiferencia no ser, ser capaz de ser indiferente ante mis preferencias ante lo que quiero elegir dar un paso atrás y dejarle una palabra a Dios para poder decidir eso es muy importante muy ¿no? importante ¿por qué porque Dios lo que tiene para nosotros es la felicidad entonces, digamos que, que esa indiferencia es una indiferencia en esa búsqueda de la felicidad, porque claro, yo creo que aquí el, el tema vocación, eh, la, la felicidad, yo creo que a veces nos confundimos un poco. ¿no? Eh, ¿La felicidad es un fin o es algo que aparece cuando uno está haciendo esa voluntad de Dios en su vida? Yo creo que, creo que la felicidad es algo, a, es algo a, a, lo tendemos, a lo que tendemos. Porque de alguna manera la felicidad, manera la felicidad eh, eh, está en Dios. ¿no? Está en dios ¿no? Entonces, no es, un, sí, fin. No es un, fin. un fin. Se obtiene, pues se obtiene, a veces sí, sí, veces sí veces y no. otras veces no. no. Pero desde luego Pero desde a lo luego, que Dios no nos lo conduce lo es hacia esa plenitud y hacia, hacia, hacia esa felicidad. Ajá. O sea que... Bueno, y hablabas también de, de tiempo. hablábamos en tiempos de, de incertidumbre, ¿no? que estamos en tiempos de incertidumbre, que la estricta nacional nos ayuda en tiempos de incertidumbre, quizá, a lo mejor también, otra de las enseñanzas de esta, de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, es que esa certidumbre que, que creíamos tener no, no era tal. ¿Tú crees que quizá cuando el, el ser humano se ha pensado que ya manejaba todas las coordenadas de la historia o todas las coordenadas de su existencia. Es cuando ha venido algún hecho que, que, que ha trastocado, ¿no? Y si pudiera ponerlo eso en relación con, con, con otros momentos históricos. Sí, sí, sí. O sea, de repente, de repente nos pensábamos. Yo creo que yo creo que, o sea, es verdad que teníamos, un poco, que teníamos de, un poco de ya veríamos tocado quizás de, de la crisis económica de no de 2008, 2008 2009 2008, 2004, y eso no, eso nos había, eso no había eh, bajado un poco los humos, un poco los humos uh -huh, a los europeos a los europeos pero pero, pero, con, todo, pero con todo es, que, es un, es, es, un es, es un toque fuerte no al ser humano es decir humano, el yo, no tengo yo no tengo el poder sobre la vida, sobre la vida ni sobre los destinos, ni sobre los destinos sino que, que, que de, de repente me puede tocar, tocar, me, me puede tocar o no y después, tocar o no y, después, y después como y después, como la enfermedad es verdad que no la conocemos uh -huh. sino que tú dices y por qué él se ha se se contagiado se porque se y yo no y por qué de repente estaba viviendo en una familia y hay tres con covid y cinco que no lo tiene y, y porque a uno le, uno le ha pegado fuerte que lo ha dejado, fuerte, lo ha dejado fatal y a otro, fatal, lo, ha y a otro lo ha pasado como si, pasado, si, no, fuera como nada, como si no fuera nada. ¿no? Eso de alguna manera, de pues da pues, pues, muchas preguntas, muchas preguntas. Y nos, y nos, y nos tumba a... no sé si a decirlo, sí, antropológicamente, sí, a decirlo pero antropológicamente, pero de alguna, no, de alguna manera no, no nos hace pensar nos mucho, hace pensar mucho. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que estamos tocando quizá en esta segunda ola, ¿no?, que, que ya no hay aplausos, que, bueno, pues que todo como que se ha hecho cierta rutina, ¿no?, esto de, bueno, en, en ciertos lugares de Europa pues estamos confinados, ¿no?, que podemos salir a, a la calle, o sea, no es un confinamiento estricto como el que se vivió en, esa primer, en ese primer momento de la pandemia, pero bueno, sí que yo creo que, que con el paso del tiempo hemos ido también como interiorizando esta situación, y, bueno, yo creo que todo el mundo ha hecho un un recorrido personal. Eh, y ya por último, acerca del artículo, que nos preguntan desde Argentina, que dónde está el artículo publicado, bueno, pues lo, lo repetimos una vez más, el artículo está publicado en la revista Manresa, revista del grupo de comunicación Loyola de, de los jesuitas de España, podéis encontrarla a través de, de internet, ahí Pedro sí, tiene, sí, sí. tiene su ejemplar. Y, y bueno, además del artículo de Pedro podéis encontrar otros muchos artículos interesantes cada, cada mes. Eh, Pedro, ¿cómo se ha... Decías que cómo ha reaccionado también la, la compañía de Jesús, ya esta última pregunta, cómo eso ha hecho eh, la relación de, de, de los jesuitas con la medicina? Yo creo que también, desde un punto de vista histórico, eh, esas tres facetas que pones del del jesuita en relación con la medicina, de la compañía de Jesús. Eh, cuéntanos un poquito eso. Yo creo que la compañía de Jesús compañía de ha estado muy la presente, la la presente la a lo largo de la historia, de la, historia de la, la antigua, de la la compañía, la antigua la compañía, mucho, compañía mucho, especialmente eh, eh, en la cercanía al moribundo, y al, moribundo ¿no? y, al mundo, enfermo. ¿no? y al enfermo. Uh -huh. Por un lado, acompañándolo espiritualmente y ayudándole a lo que se llamaba bien morir. Y eso, eh, y eso lo hacían es siguiendo, bien, siguiendo, siguiendo el libro de la, de libro de la Iglesia Estés. Eh, hay un, de, hay un, un, un momento en el que, es que se invita, que pues se a, invita pues a, a al moribundo a llamar a Dios, pero, Señor, pero también a llamar al médico. Yo creo sí. que la compañía entendió de alguna manera la enfermedad desde ese de punto. ¿no? Entonces, pues ahí se han dedicado mucho a la investigación entonces, ha habido jesuitas pues, habido, pues que han, han investigado los virus. Otros pues, que se han puesto en manos, pues, por ma ejemplo, de, de, de, de, de algún médico, por ejemplo, en La Habana, para, para, para investigar la, la, la gripe la, amarilla, de, amarilla no? sabes, la, la gripe de 1918. Y han probado la vacuna en ellos, han sido voluntarios para probar la vacuna han sido, han creado hospitales, hospitales en, en, en América, Latina. América Latina y después hay una, una cosa muy, interesante, una cosa que, muy que interesante que nos viene ya ahora lejos, pero, pero que entonces, fue, entonces muy fue muy fuerte la creación fuerte, de, una la red red de, de una red de farmacias. Uh -huh. entonces, y además es muy curioso y porque las farmacias las llevaron los, hermanos, hermanos, sobre los todo. hermanos, sobre todo. Y entonces había una comunicación una entre ellos muy, pues, muy rápida, muy, muy y, rápida muy constante. y constante. De hecho, por ejemplo, la, de hecho, por la por farmacia la de Santiago de Chile, de Chile de con la de de León Irmán estaba con en constante comunicación y se de pasaban medicamentos y se pasaban tarjetas. Y además habían aunado la medicina tradicional de los pueblos originarios con la medicina y el conocimiento botánico europeo. Y entonces eran de las mejores farmacias que, que podías encontrar en el mundo, ¿no? con los mejores remedios. Entonces la verdad que ahí influyeron bastante. ¿no? Y después yo creo que la influencia sobre todo es en que la compañía mira mucho a Jesús. ¿no? Pues eso es compañía de Jesús. Y, y los jesuitas siempre han tenido claro que, que la salud del alma está por el alma y de la salud del cuerpo. Porque Jesús, Porque Jesús eh, da su vida por le, le nosotros. Vida ¿no? por nosotros o sea, ¿no? Ve que la salvación, que vale, salvación más que, vale más que quedarse en el mundo. En el mundo ¿no? uh -huh. Entonces ahí se han Entonces, lanzado, ahí se ha a, lanzado a atender ahora, a, muchos a, a muchos enfermos y a entregar mucho su vida por ellos. Es curioso, ¿no? Como, como el, propio, el propio apostolado directo ¿no? lleva a, al querer también saber cómo ayudar más esas personas y, y para poder ayudar más a esas personas se forma pues todos esos compañeros antiguos nuestros ¿no? en, en esas ciencias de la medicina para poder investigar y para poder avanzar ¿no? y como eso es una aportación al mundo también en red ¿no? yo creo que también eso nos habla mucho de, de, del, del mundo contemporáneo que vivimos ¿no? es decir bueno el, el, el cómo trabajamos en red y cómo el conocimiento que se genera aquí beneficia a los de allí como tú que estás en en pie de obra, pues me aportas a mí los datos para que yo pueda gestionarnos. Yo creo que eso nos habla mucho del apostolado ignaciano, ¿no? Que, que está en, en está en el terreno, pero también está en, en las grandes universidades, los grandes laboratorios, pues también está eh, pues haciendo su trabajo, ¿no? Sí. ¿Tú dónde te verías de esos dos polos de la, de la ecuación? No, es que yo me parece que que el trabajo en el, el, trabajo eh, en el campo de campo me campo, eh, me apasiona mucho me apasiona y mucho, yo creo que ahí, yo creo que ahí eh, eh, igual que igual, igual que, que, igual que, que, igual que uno, pues, uno, pues Pu puede disfrutar puede, mucho, le ¿no? ¿no? disfruto mucho nosotros, pues leyendo, de, leyendo investigando, eh, investigando algo, ¿no? en ¿Si este artículo pues, disfruté muchísimo, de, pero, pero, pero yo pero siento muchas de, veces que lo que de, espiritualmente, es, espiritualmente es el trabajo a pie de obra. Sí, supongo que tendrás también algunos alumnos por ahí de Perú viéndote y escuchándote, pues también le mandamos algún... Algunos saludos. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Eh, recordamos una vez más que, que parte de nuestra conversación ha versado sobre un artículo que Pedro ha escrito en la revista Manresa, para la revista Manresa del Grupo de Comunicación Loyola, de los jesuitas de España, y pues Pedro, te damos las gracias y si quieres decir algo... Antes de este. Nada, muchísimas gracias a, a ti Antonio y a los que habéis estado escuchando. Disculpadme de verdad por, por el eco y por la dificultad que tengo al hablar, porque, al, porque, hablar, porque al escucharme, escucharme es a mí mismo es muy como, difícil hilar la idea, pero, pero la verdad que muy agradecido ¿no? por este espacio y espero que haya servido para, pues, para encontrarse un poco con... con, con, con, con uno mismo y a ver y a, y a ayudar a reflexionar sobre, sobre, sobre este pandemia, tiempo de pandemia ver en qué, ver en, qué, en qué nos ha tocado, ¿no? en qué nos ha tocado ¿no? pues antes de antes de irnos ya definitivamente a despedirte pero recordar a todos los que nos estáis viendo que la charla quedará colgado en quedará colgada en el, en el canal de youtube de voces sj también en el perfil de, de instagram de, de voces SJ, y que os esperamos la semana que viene. La semana que viene estarán, el jueves a la misma hora, estarán Álvaro Lobo y Daniel Cuesta, desde Roma y París, hablándonos sobre ocho acentos gimnasianos para proponer la fe hoy. Álvaro Lobo estará hablando sobre un artículo también escrito en la revista Manresa. Y Daniel Cuesta, pues estará haciéndole esas preguntas. Pues muchas gracias, Pedro, y buenas noches a todos. Buenas noches a todos, buenas noches a todos.